Bienvenidos a esta tercera semana en que vamos a tratar el tema de las estrellas discutiremos qué son las estrellas cómo generan su energía cuánto han vivido y cuánto vivirán, en el caso del sol, todo acerca de qué son las estrellas que pueblan el universo. Las estrellas son los cuerpos celestes tal vez más abundantes del universo y los que contienen la mayoría de la masa del universo. ¿Qué es una estrella? Una estrella es un cuerpo celeste unas 100.000 veces más grande en términos de su masa que la Tierra, hasta 10 millones de veces más grande que la Tierra. Los planetas son muy pequeñitos y las estrellas son enormes. El Sol... ...tiene mil veces más materia... ...que la Tierra... ...siendo tan tan grandes... ...las estrellas terminan por ser un gran globo de gas... ...y en el medio de la estrella, en el centro... ...en el corazón de la estrella... ...la densidad, la presión... ...y la temperatura son enormes... ...la temperatura en el centro del Sol... ...son 15 millones de grados... ...y la densidad... ...es 150 gramos por centímetro cúbico... ...es decir, 150 veces más denso que el agua... ...es el corazón del Sol... ...con esas densidades y esas temperaturas... ...se producen reacciones nucleares... ...en el centro del Sol... ...el centro del Sol es una gran bomba atómica... ...donde se transforma hidrógeno en helio... ...y en el proceso, se pierde un poquitito de masa... ...que se transforma en energía. Mil gramos de hidrógeno... ...se transforman en 993 gramos de helio... ...más 7 gramos equivalentes de energía. La masa que se pierde... ...en el proceso de transformar hidrógeno en helio... ...se obtiene como energía que es la energía que le permite al Sol seguir lanzando energía al espacio por mucho tiempo. ¿Cómo generan energía las estrellas? Bueno, las estrellas, lo dijimos, son globos de gas... ...muy densos en el centro... ...con densidades menores hacia afuera... ...las estrellas se forman... ...a partir de nubes enormes... ...que están en el espacio entre las estrellas... ...y esas nubes... ...se enfrían y se enfrían y se enfrían... ...hasta que se aglutinan en una estrella... ...en el corazón de la estrella... ...la densidad es tan alta que todos los núcleos atómicos están muy cerca y la temperatura es muy alta. Para que una estrella sea una estrella, en el centro tiene que tener una temperatura superior a 5 millones de grados. De 5 millones de grados hacia arriba, los choques entre los átomos son suficientemente violentos para que se produzcan reacciones nucleares que transforman el hidrógeno, que compone el 75% de la estrella, lo transforman en helio. De esa manera, el Sol radia una cantidad enorme de energía desde el, su superficie hacia el espacio. Bueno, el corazón del Sol está generando energía segundo a segundo. Millones de toneladas de hidrógeno son transformadas en millones menos un poquito de toneladas de helio. Con ese proceso, las estrellas obtienen la energía que les permite brillar durante mucho tiempo. Las vidas de las estrellas varían según el tamaño de la estrella, pero las estrellas tienen una longevidad enorme con relación a cualquier tiempo cotidiano acá en la Tierra. Bueno, una pregunta que ha surgido históricamente es cuál es la edad de la Tierra y cuál es la edad del Sol. ¿Cuánto ha vivido el Sol? En épocas muy recientes, los astrónomos han logrado finalmente saber cuánto ha vivido el Sol. El Universo tiene una edad de 13.800 millones de años y durante muchos miles de millones de años se formaron estrellas, pero el Sol no nacía. El sol nació apenas hace 4.600 millones de años. Una nube se contrajo, empezó a rotar más rápido a medida que se contraía. La rotación inicial era lenta, va rotando más rápido. Finalmente, la nube se aplasta a un disco y en el disco se formaron los planetas y el sol. El sol ha vivido quemando, entre comillas, hidrógeno en helio, 4.600 millones de años. Y todos los modelos que hacen los astrofísicos indican que el sol tiene combustible en el estanque para vivir 10.000 millones de años. Ha vivido 4.600 millones, le quedan por vivir 5.400 millones de años más. ¿Si el sol se va a acabar pero se va, a acabar en cinco, se va a apagar en 5.400 millones de años más. Y si lo comparamos con la vida de una persona, el sol tendría como 35 o 38 años. Va a vivir hasta los 80, sin mayores cambios. En los próximos 2.000 millones de años el sol no debería cambiar mucho. Pero a partir de ahí el sol va a ir aumentando su cantidad de energía y por lo tanto va a ir aumentando la temperatura en la Tierra antes de que el sol empiece ya a dar síntomas de que se está acabando, la temperatura en la Tierra se va a haber elevado bastante. E eventualmente el sol va a contraer su núcleo, va a expandir sus cáscaras exteriores, con ello va a radiar mucho más energía, la Tierra se va a calentar por arriba de los 1500 grados, con lo cual toda forma de vida en la Tierra va a morir, y el sol va ...va a encender el helio... ...tres átomos de helio... ...se van a fundir... ...en un átomo de carbono 12... ...el sol al final de su vida... ...va a vivir el último 10%... ...los últimos 8 años... ...en esta vida de 80... ...va a vivir... ...quemando helio en carbono... ...y va a producir carbono... ...oxígeno y nitrógeno... ...y ahí... ...a los 11 mil millones de años... ...el sol se va a apagar... ...y se va a transformar en una bolita... ...muy muy densa... ...de las cuales vamos a hablar posteriormente.